residentes de diversos sectores en el municipio de Pimentel se quejaron por la falta del servicio de agua potable Bueno, la estación del agua, como digo, aquí tienen como un mes que no mandan agua y estos municipio. dicen siempre que se, la, la, la bomba y que se, se, se queman y eso es mentira, son negocios que tienen con el agua por eso aquí no una capital, este es un municipio viejo chiquitico. que no debería ir tanto el agua así ¿La gente de Inapa, qué han dicho? Nada. No, que no hay agua ahora, estos no días. Quizá sale de agua, hay que ir por casa, pero la dan a su gente. ¿Qué piensan ustedes hacer en caso de que no se restablezca el servicio del agua? Bueno, tirando por la calle, pues lo que hacen. Aquí no estamos dando agua en ningún momento. Aquí tenemos más de 15 días sin agua. Y estamos pasando todo el trabajo del mundo porque no hay agua por ningún lado hablaba del cementerio que te dando un chin de agua y en Cuabajo no dan agua. Aparentemente los coabajeros no se bañan. No, hace casi un mes que no hay agua. Yo tengo un negocito de vender un de vender habitual y tengo que ablandarla con agua de botellón para bañarme. Hasta la cabeza no, ya no aguantaba y me lavé con un chin de agua de botellón. Todos los días tengo que comprar dos y tres botellones de agua. Sin poder, soy un infeliz. Una pobre y aquí no se puede estar así, porque ¿cómo es esto? En tanto la encargada de INAPA en ese municipio asegura que el problema se produjo a causa de una avería. Que tenemos una avería y el motor principal que impulsa el agua hacia o sea, el tanque de allá arriba de la estancia. Hay un motor pequeño pero que no, no crece en ese tanque porque no tiene la fuerza necesaria para que llegue al tanque. El, el motor principal sufrió un. No vería la bomba, no el motor, sino la bomba del motor, entonces sido difícil conseguir lo que es la pieza para, para la bomba, pero eh, nos dieron buena noticia ayer el asesor del de, ingeniero Cucho, nos dijo que eh, posiblemente en eh, la semana próxima puede ser que ya tenga la bomba. En cámara Pedro José Tifa, NTN, Robinson Palanco.